Nosotros en, eh, cuando hicimos el levantamiento del paro eh, hablamos de dos actividades, una ya se materializó y la otra es la asamblea de 28 de este mes. O sea que eh, vamos a ver qué determina la asamblea, si sí, estamos tratando de que sea la lo mayor participativa en términos de municipio de la región. Puede ser que la eh, declaremos una Asamblea Regional porque estamos haciendo los contactos en la provincia y en otras provincias fuera de la provincia de Duarte como eh, María Trinidad Sánchez y eh, está Sánchez, o sea que estamos trabajando para eso, nosotros sabemos que la lucha eh, va a ser más contundente y se van a extender en más eh, eh, espacio, o sea que vamos a esperar la, lo que va a resultar esa gran Asamblea de 28 que estamos convocando. De demagogia. Eh, quieren diálogo pero sin nada concreto, quieren diálogo sin eh, hablar de la destitución del fiscal Reggie Vittorio ni de la puesta en, eh, ante la justicia de los policías que ultimaron el compañero Vladimir Antigua y nosotros o este pueblo o estos pueblos no eh, creemos ya en esas autoridades, creemos que deben haber venir los ministros que pueden resolver los problemas, deben venir los directores nacionales. De lo contrario, vamos a continuar movilizados, no solo en San Francisco Macorís en La Guarana, Salcedo y otros pueblos que eh, están en ese proceso de lucha por justicia para hablar y por demanda propia.